Soy Jorge y quiero invitarte a la experiencia de 30 días para recordar a Dios. Es un programa hecho por Debbie Maestra y su equipo, cuyo objetivo es dejar los obstáculos para la paz. Vas a trabajar con emociones y creencias falsas que te impiden experimentar esa felicidad que tú ya eres. Este programa es gratuito y durante 30 días vas a recibir emails con diferentes temas para trabajar en ese perdón que tanto necesitamos. Dale click aquí abajo y suscríbete. David Maestre es un maestro que transmite el curso de milagros por experiencia. Y en mi proceso ha sido de gran ayuda porque me ha ayudado mucho a tocar temas que a mi manera de ver son muy importantes. Y así he podido llegar a sanarlos y poder cada vez lograr un poquito más de paz interna. Súper recomendado.